Hola amigos, ¿qué tal? Les saludamos el día de hoy mi esposo, Alfonso, su amiga Aurora y bueno, es un gusto seguir compartiendo con ustedes. Hoy les vamos a compartir un Gloria, un Gloria que está, un canto de Gloria en, en la tonalidad de Do Mayor. Si van a ver los acordes y la letra en la pantalla, así como en la descripción, el enlace al archivo en PDF para que lo puedan imprimir. Y bueno, también agradecerles muchísimo que acabamos de llegar a mil suscriptores. Un gusto, un a la distancia. Bueno, es un gusto de verdad saber que el trabajo que estamos haciendo, editar los videos, subir la letra con acordes, y bueno, todo lo que conlleva el tener aquí el, el canal en YouTube, pues es un gusto saber que, les, que es útil a ustedes, a varios de ustedes, ¿no? Entonces pues eh, les pedimos, les seguimos pidiendo su apoyo, cómo nos apoyan, dándole un like al video, compartiendo y pues suscribiéndose, de esa manera este, pues seguiremos llegando a más personas y nosotros pues seguiremos aquí con este, esta labor que nosotros pues nos hemos propuesto y estamos encantados de hacerlo y bueno, ahí seguimos pendientes, no dejen de ver los videos y este pues bueno, ¿qué más?, Nada. Este, pues gloria a Dios. Gracias.